Hoy en día, la ciberseguridad es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las empresas, independientemente de su tamaño. Es algo que nos afecta a todos. Seguro que te has encontrado en más de una ocasión un email sospechoso en tu bandeja de entrada, una página web que no tenías muy claro si era segura o no, o quizá hayas perdido información porque no tenías copia de seguridad de algún archivo. Las empresas hacen uso de las nuevas tecnologías para gestionar su información. Tenemos emails con información de nuestros contactos, CRMs o sistemas de gestión, software de facturación o de ofimática. Guardamos nuestros datos en disco duro, en pendrives, en dispositivos móviles o incluso en la nube. Todo esto hace que existan muchos factores que pueden poner en riesgo la continuidad de un negocio. gestión de la ciberseguridad puede tener un impacto económico negativo en tu empresa, pero también puede afectar a la reputación y a la confianza de tus clientes y tus proveedores. Hola, soy Rosa, directora de Educación Digital en Gaptime. Con este curso queremos ayudarte a identificar las necesidades de ciberseguridad de tu empresa y también las de tu puesto de trabajo en concreto. Conocerás los riesgos más habituales y las pautas de ciberseguridad recomendadas para tu día a día. El curso es totalmente online, con lo que podrás elegir cuándo, dónde y cómo realizarlo. Solo necesitas conexión a internet y un dispositivo. El curso está organizado en diferentes módulos o unidades, en las que trataremos diferentes temas que se adaptarán a las necesidades de tu puesto de trabajo en concreto. Hablaremos de cultura de ciberseguridad, de protocolos básicos de ciberseguridad, cómo prevenir ciberataques, tratamiento de datos sensibles y cumplimiento normativo, productividad y comunicación digital y de bienestar digital. En cada una de estas unidades tendrás contenidos en forma de vídeos y materiales en diferentes formatos digitales, como presentaciones, documentos… También te encontrarás diferentes retos y actividades que podrás resolver de forma individual o en grupo. Y si tienes dudas, no te preocupes, porque en cada actividad podrás contactar con el tutor o tutora para consultarle. Al final de cada unidad tendrás un formulario con una serie de preguntas que tendrás que superar para poder acceder a la siguiente. Y al final del curso, si has superado con éxito todas las unidades y requisitos, obtendrás tu diploma acreditativo. ¿Empezamos?